Hoy estoy muy feliz, hoy ha venido un gran amigo, comunicador, eh, abogado, exalcalde de este municipio, San Francisco de Macorís. Para mí, el comunicador más exitoso del Nordeste y quién sabe si mucho, mucho, mucho, mucho más allá. Es un placer tener con nosotros, en contra todos. Al licenciado Alex Díaz Paulino Hermano, muchas gracias gracias. Hermano, por, qué placer tenerlo por con nosotros Permitirme, muchas gracias Y a toda su gente Buenas noches El honor es mío ¿Cómo se siente? hermano? No, bien, en familia Toda su gente que son nuestra gente eh, Pues para mí es un honor estar a esta hora Compartiendo cada uno de los hogares Que comparte con usted noche tras noche Este gran contenido Que es un contenido muy educativo Muy informativo y yo le felicito, hermano. Muchas gracias, hermano, muchas gracias. Es un honor para mí. Lo noto tranquilo, sobrio, sosegado. ¿Usted está durmiendo bien, hermano? ¿Está sí. tranquilo? Gracias al Señor. Respira Dios. como una paz. Gracias al Señor. Dios me da la oportunidad de las horas que duermo, dormirla de manera plácida. Y eso le agradezco. ¿Cómo está la familia? Muy bien, muy bien. Gracias al Señor. Mis hijos, mi esposa pues son mi soporte, sin ellos no hay nada hermano, la familia en estos tiempos que vemos tantas convulsiones, tantos conflictos sociales, eh, debe de cada día más aferrarse a la buena comunicación, es un tema que debemos de tratarlo y debemos de buscar herramientas para cada día, al levantarnos y al acostarnos, eh, pues tener comunicación, porque el tema es difícil en muchas situaciones convulsas, en lo económico, en lo social, en, en lo profesional, muchas veces en el trabajo, eh, es una sociedad que en estos tiempos eh, no sabemos ni qué es lo que está ocurriendo, ese, ese contenido que, que se le está inyectando a la sociedad, Creo que nosotros debemos de tratar de esquivarlo, buscando que herramientas, herramientas que en, en esas herramientas encontremos patrones que nos ayuden a que cuando usted se sube, la, su media pareja baje. Cuando su media pareja se sube, usted baje y ser el ejemplo para los hijos. No bueno, para llevar un equilibrio, ¿eh? Sí, no podemos pedirle a los hijos lo que no le damos. Así es, hermano. Eh... Usted es un hombre que le está yendo bien en los medios de comunicación. Es un hombre que tiene cercanía con el presidente de la república. Fue alcalde acá en San Francisco de Macorís. Y su nombre suena en todas partes. Mucha gente quiere que usted vuelva a ser alcalde. Alex Díaz... ¿Está aspirando alcalde en San Francisco de Macorís? ¿Usted quiere volver a ser alcalde? Mire, nosotros con un buen porcentaje para continuar no quisimos. Quisimos la alternabilidad porque entendemos que cuando vamos a un lugar a construir y a dejar un modelo de trabajo, verdad, de desarrollo, eh, tampoco tenemos que aferrarnos Entendimos que trabajamos mucho, que trabajamos duro y que había que un espacio que necesitábamos eh, valorar lo que habíamos hecho y seguir en unos estudios que nos esperaban con la Universidad Castilla-La Mancha de Derecho Administrativo y Gestión Municipal, la cual ya ahora en junio tenemos que ir a, a presentar pues, nuestro último módulo y, y es una, una maestría que República Dominicana comienza a ensayarse en la función pública, que es el derecho administrativo y municipal para las funciones públicas, poder tener los perfiles que necesite el administrado, que la sociedad, porque aquí fallamos mucho como funcionario porque aquí no hay normas, que haya un régimen de consecuencia hacia el funcionario eh, que de manera irregular actúe en sus actos administrativos, pero... El derecho administrativo, eh, pues realmente en Europa y en Estados Unidos y otros países desarrollados, es un derecho que está constitucionalizado y nosotros somos parte del bloque de constitucionalizado en, en todos los países que tienen una constitución. Y de hecho, cuando ocurre un hecho eh, en cualquier país que tiene una real constitución, donde sea una constitución, con un Estado de Derecho, pues aunque se cometa aquí y aquí en la Constitución no esté, si está en uno de esos países y hemos suscrito un convenio, usted que es abogado, pues es como si tuviéramos esa ley. Por lo que se está ensayando acá en República Dominicana eh, que ese derecho administrativo, ya en, en el Congreso ampliando esta reforma eh, que viene de la Ley 07 del Tribunal Superior Administrativo, que va a dar al traste que el funcionario no pueda violar a nivel de silencio administrativo, a nivel de no darle un acto a usted, a nivel de no hacer las cosas bien, porque entonces va a ser demandado de manera patrimonial, de manera solidaria. Y en 30 días tendrá ese tribunal que darle el derecho o no al ciudadano o a quien se le imputa eh, el hecho punible de de una irregular administrativa o sea, en República Dominicana después del 2010 con esta constitución que convierte y ese tránsito de, de, de, de Estado Liberal ya como Estado de Derecho Estado Social Democrático y de Derecho en la relación con la administración pública ese ciudadano va a tener todos los derechos para demandar y, y los abogados van a tener mucho dinero porque van a demandar a todos los funcionarios que actúen mal y créame. Que el presidente de la República, que está haciendo esos grandes esfuerzos, ha estado bien preocupado con esto. Y por eso ayer da declaraciones claras de que los ayuntamientos en el país, en todos los gobiernos, se ha estado invirtiendo poco o mucho, pero no se ven, no se ven en los municipios ese dinero. Y que ahora, con, con este lanzamiento que hizo de, de este plan, donde hay una comisión que cabeza la estrategia de convivencia se van a estar analizando y priorizando ese presupuesto en todos los ayuntamientos. ¿Qué les quiero decir? Que nosotros los administrativistas, los que salimos de las universidades superiores del mundo, estamos en el deber de formar también a esos funcionarios y los que podamos administrar, que en el caso nuestro Dios nos ha permitido, eh, dejar como modelo lo que yo le estoy diciendo a usted, ser inclusivos en las políticas, incluir al ciudadano, nosotros no podemos malgastar por malgastar el dinero, tenemos que priorizar la necesidad de un pueblo que nos ve cada día y que siente cada día las necesidades en sus comunidades. Y hemos en este caso ya contestando su pregunta, hemos estado tomándole el pulso a la ciudad, escuchando a los ciudadanos, para nosotros eh, tener claro cuál es su deseo. Y su deseo ha sido cuál es el deseo de la que de la gente? Nosotros eh, pues, optemos por una precandidatura en el Partido Revolucionario Moderno. La gente que nuestro, quiere que tú vuelvas a ser alcalde, Alex. Que es nuestro partido. La gente quiere que tú vuelvas a ser alcalde acá en San Francisco. Eso es lo que estás diciendo. Eso es lo que dicen los, los sondeos, eso es lo que dice el pueblo. Y pues nosotros hemos aceptado, ¿verdad? Y por eso hemos venido acá para darle las gracias y, y, y esperando que todos los que... Nosotros pudimos hacer darle una continuidad ahora con un gobierno que es nuestro y que tiene deseos eh, de, de que San Francisco de Macorís cambie como nosotros. ¿Tú vas a ser el candidato del PRM? Bueno, nosotros eh, estamos en, en una contienda donde ya la modalidad son las encuestas y pues en breve, en julio, eh, pues se podría estar dando ya esa reserva de, de los candidatos, tanto los diputados, los regidores, los alcaldes, el senador, eh, que a través de esa modalidad, el Partido Revolucionario Moderno, nuestro partido, eh, pues ha aprobado a través de sus delegados. Eres un hombre que maneja las estadísticas, eres una persona muy actualizada, es muy estudiosa y por ende te gustan los números y tienes tus mediciones. ¿Qué porcentaje tiene a las días de preferencia? en estos momentos en San Francisco de Macorís, y a lo interno del Partido Revolucionario Moderno. Eh, mire, nosotros, yo quiero respetar, quiero respetar que no estamos en campaña. La ley no me permite, la 3318, no me permite libremente yo venir aquí. Pero tú alguno a... está en campaña, Alex. ¿Cómo? Esto es, la campaña, la ley formalmente no lo... Nos dice que estamos en campaña, pero todos están en campaña. Pero yo quiero respetar eso. Yo quiero ser respetuoso. ¿Tú ¿Puedes darnos eso? el dato? Porque muchas encuestas han salido eh, en todos los niveles. Bueno, ciertamente sí. Hemos visto que han colocado el presidente de la República eh, va más allá del 51%. ¿Y tú cómo estás? Eh, nosotros estamos muy bien, por encima de todas las expectativas. gracias Por a... encima de tu amigo Niño López. No, mire, yo, yo respeto a mis compañeros. Yo no ando... Eh, person, personalizando ni enfrentando a Pero estás por encima de él en las encuestas. No, no, no, es que yo no ando personalizando ni ando enfrentando a nadie. Pero por encima de los demás adversarios. No, no, mire, yo soy un tipo muy respetuoso y yo no he venido aquí a hablar de mis compañeros. ni No hablar, mencionemos los compañeros, ni, ni, pero si sí tú puedes decirme eh, tu, tus números... De, el, eh, de las mediciones a las cuales ha tenido acceso eh, yo lo que eso puedo, no quiere decir que estés hablando de los adversarios eh, en, internos lo que yo quiero decirle es que a mis compañeros tienen razón y tienen oportunidad para proyectarse y nosotros no somos los que vamos a decir aquí que tenemos un número ni tenemos otro nosotros somos muy humildes nosotros eh, <risa> lo que queremos es servirle a este, a, a este municipio y servirle a través del municipio como modelo al país y, y de verdad que nosotros no andamos buscando eh, algo personal. Nosotros hemos dado un paso porque el pueblo, el pueblo así, nos lo ha estado pidiendo en, en, en diversas formas, eh, las cuales luego podrá eh, darse a conocer. A mí me gustaría, sí, que usted eh, ponga eh, pues al pueblo a hablar, para que sea el pueblo el que diga su intención. Y que, la gente, y que sea un termómetro Un termómetro Mira yo tenía pensado hacer una encuesta acá ¿eh? La voy a hacer en esta semana próxima En las calles Así como, eh, como tú las haces sin editar Sin editar eh, eh, eh, Para medir creíble, Para medir eh, eh, eh, las preferencias eh, Acá en San Francisco de Macorís Pero si alguien aquí tiene la intención eh, Y quiere decir Si votaría por Alex Díaz eh, Puede hacerlo, el teléfono está en pantalla Usted ¿Acá votaría por Alex Díaz como alcalde nuevamente? Ahí está la pregunta y usted nos puede, nos podría eh, eh, llamar acá con Alex, eh, acá con nosotros. Alex, vamos a enmarcarnos en el escenario de que tú has ganado la alcaldía en San Francisco de Macorís. ¿Cuáles serían las iniciativas o la principal iniciativa que tú tomarías? Mire, San Francisco de Macorís necesita eh, que después que hicimos el trabajo donde ya hay empresas nacionales. Bueno, tenemos tenemos una intervención. Vamos a tomar. Claro, claro, el pueblo primero. Ya comenzamos. La, la, la, la. El buenas noches adelante. Buenas noches adelante. Sí, buenas noches. ¿Usted votaría por Alex Díaz? Sí. ¿Es claro que sí? ¿De Totalmente. Qué ¿De qué sector? Sector hermana Mirabal muchas, gracias. muchas bueno, gracias sé que votaría por muchas, usted muchas ahí está gracias. el teléfono en pantalla el 8097-25-0707 usted votaría por Alex Díaz ahí está la pregunta para que nos llamen y me digan el sector si están dispuestos a votar por Alex nuevamente como alcalde acá en San Francisco de Macorís diga usted buenas noches ¿de qué sector nos habla? La... buenas buenas noches Sí, está ahí, se está cortando. Se cortando Ahí hay otra Ahí está, buenas noches Buenas Buenas noches Buenas noches ¿De qué sector hermano? viste el Valle ¿Votarías por Alex nuevamente? Por supuesto, un buen candidato Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Mi deseo en Vistelvalle es un polideportivo. En Vistelvalle un polideportivo. Eh, y otras áreas que hay que fortalecer en Vistelvalle. Bueno, ya que abrimos el teléfono, Alex. Ya, adelante. Ya, ya esto es inevitable. No, adelante, adelante. Buenas noches. ¿De qué sector? Buenas. ¿De qué sector? Buenas noches. Buenas. ¿De qué sector? Totalmente. ¿De qué sector, amor? ¿De qué sector? Bueno, dice Pero que totalmente. Le, no lo dijo el sector. Correcto, se le cayó. Se le cayó la mano. Ahí está la otra llamada. Nos pueden seguir llamando. Bueno, ya estamos, ya estamos en esto. Vamos con la gente. Buenas noches, ¿de qué sector? Buenas noches, ¿de qué sector? Sí, buenas noches. Adelante. Bueno, ah, Juan Carlos desde de Vista del Valle. ¿Votarías por Alex? 20, 20 veces por Ale, 500 veces por Ale, hasta a veces esta ciudad vuelve al orden a, y la, a la organización que teníamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la intervención. Sabes que el puente El Cirolillo necesitamos ampliarlo. Esa, Viste el Valle y toda esa zona ha crecido mucho. Y es, un, es, un, es una misión. Bueno, tenemos una intervención. Buenas noches, ¿de dónde? Buenas. Bueno, me pueden llamar también al teléfono, al 829-366-5536, porque el teléfono está congestionado, 829-366-5536, también por WhatsApp directo. Buenas noches, diga usted, o un texto, buenas. Buenas. Bueno, está muy congestionado. Muy Ahora, vamos a ver, vamos a ver esta. Buenas noches. No, buenas. Adelante, ¿de qué sector? Buenas. Eso ocurre, se caen llamadas sí, una tumba sí, la otra. Un problema, es importante eh. eso, importante sí. que, que la audiencia está muy notable. Aquí, Aquí está, buenas noches, diga usted de dónde. Bueno, bueno repito, me pueden llamar al 829-366-5536, mi teléfono directo, mandarme un texto por WhatsApp o una nota de voz, porque el teléfono está muy congestionado y pueden seguir intentándolo. Usted decía que de... tu primera iniciativa, sí. si llegas a la alcaldía. Bueno, sí. Buenas noches, <risa> buenas. <risa> Bueno. ¿De qué sector? En ¿Votarías Manu... ¿Votarías por Alex? Claro que sí. Ese Ahí. es el que va. Ay, Dios mío. Muchas gracias. Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno. Mire, eh, San Francisco está viviendo un momento de desarrollo y esto puede colapsar si no atendemos las entradas, el desentaponamiento. La salida en agua necesita el puente que nosotros dejamos ya eh, pues diseñado y todo, y ese puente, la bienvenida con Fuertes Duarte, hay que ampliarlo para que la gente pueda fluir. De igual manera hay que seguir trabajando la salida en agua, hay que seguir trabajando la Avenida Libertad hasta llegar a Tenares, ampliando todo y hay que seguir ampliando la salida a Santo Domingo con los atajos que penetren a la ceja para y que haya el corredor por el río Jaya que permita desentaponar hay que imponer el orden también bueno buenas noches ¿de dónde? Bueno, buenas noches de dónde Hello. ¿Desde qué buenas. sector Hello. de qué sector de acá de San Francisco, Hello. ¿De de San Francisco? Hello. Buenas Hello. de qué sector hermano adelante buenas Hello. adelante Adelante. Que tienen el eco y deben bajar el, el nivel de. Sí, del bueno, bajen el volumen del televisor y nos llaman nuevamente. Sí. Nos, sí. Pueden, nos pueden seguir llamando. Pues, eh. pues bien, hay una serie de prioridades que San Francisco necesita eh, para avanzar, para que las, la región completa, las cinco provincias, entiendan que este es su capital y que aquí debe de concentrarse. Todo lo que ellos necesitan. Por eso nosotros iniciamos el plan y por eso llegaron tantas empresas nacionales e internacionales. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Adelante. Buenas. Adelante. Tanguito. Adelante. Hola, hola. Hey, Hermanas Mirabal. Hermana Mirabal. ¿Votas por Alex? Votas ah, por Alex. Claro que sí, el pueblo por Alex, 95 a 5. Ay, Ay, muy muy fuerte. Fuerte. Bueno. Vamos a continuar con la gente, aquí bueno, La gente, esto no es fácil, Alex. Sí, Alex, ya. entonces, esas, esas serían tus prioridades. Bueno, eh, hay un plan estratégico de que el pueblo se sienta cuando entra y cuando camina y va a trabajar y llega, que, que se sienta en una ciudad posible. Una ciudad posible es una ciudad que cuida su medio ambiente, que cuida sus áreas públicas y que cuida los espacios para tu poder transitar, que cuida el comercio, la pequeña, la mediana empresa. Ustedes vieron que fue el norte que nosotros costomamos eh, ¿verdad? Y pues como, con, con, como conocedor del ordenamiento territorial nosotros tenemos un plan máster que bueno, se lo vamos a ofrecer pronto. Bueno, buenas noches, adelante. ¿De dónde? Buenas. Adelante. Adelante. Adelante. Bueno, no se escucha bueno, por el internet. Se está cayendo, se sí, está sí, cayendo. Sí, tumba. Está tumba, metionado tumba. el teléfono. Eso es bueno porque... Notamos que hay una audiencia cautiva y que... Muy, muy buen invitado, ¿eh? Bueno, yo pienso que usted <risa> tiene un buen contenido. No, sí. Sí, eh, eh, la gente siempre <risa> sí, está sí. muy activa. Sí. El partido es fundamental en una candidatura. ¿algo? Claro que sí. Los PRMistas te van a apoyar. Totalmente. Tú te estás llevando bien con el senador Franklin Romero. Sí, sí, sí, sí claro. Consiguió, tú, sí. tú has dicho que es tu padre. Tu totalmente, totalmente. Mire, siempre hay diferencias, pero en donde hay... Eh, calidad humana y donde hay eh, profesionales eh, que saben manejar la política, eh, pues todo sale bien, todo sale bien y hay un partido que tiene un gran interés en seguir desarrollando el municipio y el país con el con nuestro presidente Luis Rodolfo Abinader Corona. El PRM está sólido en San Francisco. Vamos a una llamada. Buenas noches. Diga usted de dónde. Totalmente. Sí, buenas noches. Diga usted de dónde. Sí buena. Sí buena. Sí, sí, Esto es Julio Santana que Vota por Alex. Con Alex y bueno es Julio de aquí. Firme. Gracias. La gente bueno, hay mucho entusiasmo, Alex. Sí, hay la un gente entusiasmo. te quiere. Sí, sí. Bueno, gloria al Señor. La gente sabe que yo lo que voy allí es pues a, a trabajar. De verdad que. Esto bueno, es difícil así. Sí, sí, sí. Es no, muy pero, difícil, pero muy la, bien porque. Es muy difícil entrevistar. Pero la gente está llamando eh, y no, no puede. Es eh. la materia prima. Es la más importante. Sí. Buenas noches, ¿de dónde? Y sí, la gente. El teléfono se congestiona para las preguntas, pero. Sí. Eso sí. pasa cuando la gente quiere un can, tiene afección. No, el, pues el... es que la materia prima es el pueblo y, el, y con el pueblo hay que estar. Y realmente. No so, el pueblo cada día necesita eh, pues que le den el, el mejor servicio como bueno, gobierno. Buenas noches. Adelante. Buenas. Adelante. Adela ¿Estás en el aire? Buenas. Buenas. Bueno, bueno hay, hay una situación, sí, pero, pero todo eso reitero. Es importante. Mire. Le decía del decía, partido: está unificado, el PRM está unificado, no va a haber problemas. No, el PRM ahora. Acá en San Francisco van a votar, te van a integrar todas los, los, las figuras, eh, las bases. Sí, definitivamente. La estructura partidaria. Definitivamente, al, esta modalidad de ser aprobada por el partido eh, pues trae como consecuencia una unidad monolítica y todo el que salga como precandidato es porque está arraigado con el pueblo. O sea, han colocado a nivel de las encuestas que todo aquel que sea elegido es el que tiene un lazo comunicacional, un arraigo social. Y esto es importante porque no podemos tener caras que el pueblo no conozca porque entonces ¿de qué va a valer? Entonces, la estructura de, de, de, del partido tiene mucha gente conocida, mucha gente de trabajo y creo que sal, va a salir fortalecido, pienso que fue un, un tema bien ponderado y el presidente de la República lo que necesita es esa esa, esa, esa unidad en la cual le da aquí un 49% al PRM, bueno, tenemos una de, intervención. de fuerte está así el Buenas PRM. noches. Buenas noches. Adelante. Este de, aquí, este de aquí de Los Rieles. Adelante. Al querido Ale, Los Rieles Completo, estamos con Ale, siempre. Bueno, muchas gracias, gracias. muchas gracias, gracias a Los Rieles. Gracias. Muchísimas gracias. El PRM me dice que tiene más un 50%. No, un 49% en este momento. En este momento. como partido? como partido? O sea, el no más le fuerte. tienes miedo a una alianza, Ale? Se dice que hay una alianza en el país y San Francisco no es la excepción siendo candidato, el PLD, la Fuerza del pueblo Unificado, sacar un candidato de Consejo. Bueno, usted los números los tiene, la GALU eh, ya presentó números que no hay, no importa que haya. ¿No le das importancia, no te da miedo una alianza acá en San Francisco? Eh, mire, lo no se, no se minimiza, ni, ni, ni se, eh, se le puede ver a, a, un, a una persona que usted enfrente o a un partido que usted enfrente, no se le puede retar mérito pero en este momento unidos todos no van a vencer al presidente de la república por el nivel de aceptación que tiene. Se va en la primera vuelta con más de un 50% por su trabajo, un momento que el planeta está de cabeza, en un momento que caen presidente, por, por la inestabilidad que presentan, no importa eh, su poder económico como Londres, que tuvo el primer ministro que renunciar y, y otros eh, se, han, eh, se han tenido que ir de la presidencia porque el pueblo no le ha permitido reelegirse. Eh, fíjese cómo está Biden, el presidente de Estados Unidos, una situación muy crítica. Pero esto quiere que todos los ministros renuncien, dijo hoy, eh, de Colombia. ¿Me entiendes? Entonces, en ese contexto... De una guerra con Ucrania y Rusia, con una pospandemia, el presidente es, es pues, un modelo en la región del Caribe como administrador. Y nosotros lo sabemos. Yo tengo ahora unos números de cuánto cuesta un huevo en Estados Unidos. Hay una marcha el día primero. La gente de la Fuerza del Pueblo tuvo una marcha por el alto costo de la vida. La Fuerza del Pueblo. Sí, la Fuerza del Pueblo. Muy bien. Tiene buenos amigos acá en San Francisco, en sí, la Vuelta del Pueblo. Sí, bueno, tiene, <risa> tienen su derecho, tienen sí, su derecho. Sí, tienen una marcha aquí y, y, y están con mucho entusiasmo hablando de, de un acuerdo acá en San Francisco, sacar un candidato unitario entre el PLD para enfrentar al candidato que salga del PRM. Bueno, tienen su derecho, tienen su derecho. Tus relaciones con el senador Franklin Romero, Alex. Muy buenas. Ustedes eh, eh, han estado conversando, sí, se han reunido. Totalmente, totalmente. Hay una buena comunicación. ¿Con Olmedo te estás llevando bien? Totalmente, totalmente. Y que partido... no hubo conflictos ahora para elegir el presidente de la sala, todo, todo salió bien. muy bien. Todo muy bien, todo muy bien, porque lo que le digo, eh, hay una mesa de trabajo, hay una agenda de trabajo. Esto es lo importante. Y esto lo ha impuesto eh, la prudencia del presidente, la prudencia del partido. Yo pienso que de la manera de poder continuar desarrollando. Lo que nosotros tenemos que enfocarnos en que eh, los municipios y el país tengan las obras que eh, realmente tiene la intención el presidente y en eso es que todos estamos enfocados. Eh, en un tiempo de transparencia que la cosa se tarda un poquito y que hay una desesperación porque tantos años tú sin aceras y contenes, sin asfalto, sin agua. Entonces son temas que la gente desesperadamente, cuando ves que alguien está cumpliendo como cumple el presidente, eh, pues entiende que se, puede, que, se, que se pueden olvidar. Y en eso estamos nosotros, trabajando esa agenda, eh, tocando puertas. Yo no soy funcionario, verdad pero me preocupo porque... Realmente nosotros somos una persona que no hemos dedicado a eso. Dios nos ha dado la oportunidad de, de siempre ir en el auxilio de la gente y más si tenemos el, la amistad con el presidente y con los ministros. Eh, tocando puertas nosotros vamos a seguir llegando, hermano, a lograr que San Francisco de Macorís pase a lo que nosotros hemos entendido, hermano. Y por eso eh, realmente estamos contentos, porque hay una buena agenda para el próximo cuatrenio, donde van a haber grandes ayudas con un plan estratégico que tenemos para San Francisco de Macorís. Un mensaje final a la audiencia, a los franco-macorizanos, a toda esa gente que nos está mirando en estos momentos, en estos últimos minutos, dos minutos que nos quedan, ¿cuál sería la audiencia? A los franco-macorizanos que están mirando el programa, ¿cuál sería tu mensaje? Bueno, realmente nosotros como franco-macorizanos, lo que debemos es aunar esfuerzo eh, para en una agenda, en lo que se refiere a nuestra estrategia de desarrollo, tanto el comercio, tanto eh, los que trabajan en la lucha popular, eh, el gobierno, todos en un master plan, en una visión clara eh, para, a través del Consejo Económico de Desarrollo, que es el Consejo Económico que nos guía y que tenemos los objetivos sostenibles hasta el 30 para lograr nuestras metas, eh, pues que podamos en esa mesa, en esa mesa eh, todos, eh, pues buscar la manera de que todas las problemáticas se puedan dilucidar, se puedan demandar desde ahí que comencemos a tocar puerta para que San Francisco sea el modelo que nosotros pretendemos ante el país, ante el mundo y que sigan llegando marcas nacionales marcas internacionales porque en un, en un municipio como el que nosotros vivimos que tiene dos universidades, que es el gran productor de arroz de la República Dominicana que en diferentes rubros somos número uno, que el cacao eh, pues se extiende a, a, al planeta como uno de, de, de, del mejor producto a nivel de cacao que tenemos nosotros eh, pues somos gente hospitalaria, gente buena creo que vamos a dar el paso del diálogo, de la comunicación creo que necesitamos eh, por esa juventud que crece por el presente y el futuro necesitamos todos unirnos y todos compartir el mismo criterio de desarrollar, de incluir a todos los que viven eh, en una situación que hay que elevarle su, su desarrollo, tanto en salud, tanto en, en sus comunidades, el asfalto, aceras y contener en agua potable, en, la, en, en educación, en todo lo que política sostenible debemos nosotros procurar en San Francisco, que nadie ha podido eh, pues, darnos esa oportunidad y que ahora sí podemos, con un interés que hay del gobierno dominicano, sentarnos todos Sentarnos con el comercio, sentarnos con la iglesia, sentarnos con la sociedad civil, sentarnos con la lucha popular, sentarnos con los comunitarios y despojarnos y desprendernos, sentarnos con la oposición, con los partidos políticos para que seamos como Santiago que tiene una agenda hace 100 años y si pide un aeropuerto hay que hacérselo y si pide el, el, la carretera Naranjo, Dulce, Río San Juan que gracias a Dios nos la están haciendo para conectarnos con esas playas y con esa dinámica económica que fluye hacia acá y poder seguir creciendo en infraestructura y que el sector privado pueda seguir contribuyendo para que seamos nosotros un municipio empleador como una capital de un millón de habitantes, una metrópolis regional para que podamos ser modelo en el país. Eso es lo que nosotros necesitamos hermano y eso es lo que nosotros tratamos de hacer cuando fuimos alcalde, que tuvimos un noviazgo con, con la oposición, con el partido de gobierno que no era el nuestro, compartimos una agenda de trabajo para poder traer como consecuencia que nos dejaran trabajar en una agenda unida a todos los sectores. Ojalá que podamos lograr esto. Hermano, darte las gracias por haber accedido a nuestra invitación. Gracias a usted, hermano. Desearte éxito en este tramo de los trabajos políticos y, y la campaña. Dios bendiga. Gracias a toda la población por concedernos la oportunidad de poder, de nuestro conocimiento y nuestra firmeza, eh, ponerla a la disposición de la población. Gracias a Gracias. ti por estar aquí, Alex. Gracias. Gracias a ustedes, también estuvo con nosotros Alex Díaz, eh, aspirante, precandidato, vamos a decirlo así, alcalde, comunicador exitoso de acá de San Francisco de Macorís, brillante.